saludos soy Israel Banker, y en esta hora les traigo un error, y es de cómo solucionar el error eh, 183 eh, los productos de Adobe, ¿cierto? entonces para solucionar este error hay dos opciones les, yo les traigo dos opciones la primera opción es la de un video que les voy a dejar al final de esta eh, si quieren se van directamente al final del video o hacemos esta opción que les recomiendo bueno las dos son buenas entonces hagamos primero esta y si no les funciona esta se van al final de, del tutorial de esta y ahí les saldrá un video aquí arriba y podrán darle clic allí y solucionar el error con eso pero con esta que les voy a dar aquí les va a funcionar porque lo primero que tenemos que hacer es irnos a buscar a nuestro antivirus en mi caso yo no uso antivirus de tercero, solo uso el antivirus de, de, de Windows Defender de Microsoft entonces nos venimos aquí a nuestro antivirus vamos a irnos a, a la opción de administrar la configuración cuando estemos aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a desactivar esto, damos clic en sí Desactivamos esto, desactivamos esto, desactivamos esto y una vez hecho ello, cerramos aquí. En caso de que ustedes tengan un antivirus de tercero, eh, desactivenlo. Mientras hacen la instalación, lo pueden, lo pueden desactivar durante uno, una hora para que les dé tiempo, le tiempo de hacer todas las configuraciones Una vez hecho ello, vamos a irnos a la siguiente opción. Vamos a irnos a buscar la opción panel de control. Configuración panel de control. para Entrar panel de control se ingresa muy fácil. También se pueden, ir a, se pueden venir aquí a configuración. Y escriben. No aquí configuración no. Escribanlo simplemente. Para que no nos enredemos. Escribanlo aquí panel de control. Y les va a salir hacia aquí. No les voy a mostrar la opción para que no nos equivoquemos. Una vez hecho ello, vamos a irnos a la opción que tiene por nombre Sistema y Seguridad. Una vez que estemos aquí en Sistema y Seguridad, entonces vamos a darle aquí, aquí en Firewall de Windows. Listo, vamos a darle ahí. Y una vez que estemos en esta opción, vamos a irnos a desactivar, miren, activar o desactivar el Firewall de Windows. Damos clic allí. Y vamos a poner estas dos opciones aquí y vamos clic en aceptar y cerramos esta opción entonces el computador aquí todos los permisos por regla general los otorga el firewall pero si está desactivado no va a ponerle problemas por los permisos no van a haber restricciones a no ser que se les desactive se le puede batear cuando lo inicien. entonces el ordenador está totalmente indefenso y podrán eh, instalar sin ningún inconveniente los productos de Adobe y no les va a generar ese error. Ese error se genera por cuestiones de permisos a carpetas. Entonces, si no les funciona esa opción, claro que yo no, porque así les va a funcionar, se vienen a la última opción. Y eh, así tendrán sus productos tal cual como los quieren en el ordenador. Eso ha sido todo por hoy, no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales y suscribirse y activar la campanita lo otro que les quería decir que si quieren activar nuevamente todo simplemente hacen lo mismo una vez terminen de instalar todo deben de activar esta opción porque es muy importante que esté activa durante ustedes estén navegando en internet entonces para activarlo nuevamente se vienen aquí dan clic allí aceptar lo mismo hacen con el antivirus Vamos, vamos clic en sí. Una vez hayan hecho todo el proceso, listo. Y aquí no tienen que aceptar nada, simplemente cierran y listo. Hasta la próxima y chao.